evidentemente. Vamos a ver, un momentito, que ya me cargó el WhatsApp. Eh, ahora me cargo. <ríe> bueno, y ahora, a ver si puedo eh, localizar... A ver... Vale, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Venga, genial. Bueno, ahora vamos a hacer un poco un salto de sonido y... Incluimos al doctor Alberto Franceschi. Un momentito, porque yo estoy seguro de que ahora sí se va a poder conectar por, eh, por, el, por el PC, sin problema. Vamos a ver. Ok. Vale. Bueno, pues ya tenemos todo preparado para incluir al, al doctor Alberto Franceschi y que nos dé sus reflexiones acerca de lo que ha sucedido... De lo que ha sucedido... Eh, hoy en, en España, porque la verdad la verdad es, eh, es impresionante es impresionante cómo están soterrando la noticia Están, esto sería del, del tipo de noticias del tipo de noticias que claro, que nos, que nos encantaría escuchar a todos bueno, eh, bueno ¿qué tal eh, doctor, cómo está? ¿cómo te va Luis? Te va, Luis? mira, el otro, el otro link es inservible para mí por lo menos si me lo puedes mandar siempre, ¿Cómo te manda siempre por esta vía por pero bueno, sí. podemos, podemos hacerlo. Lo que pasa es que, es que tenemos que modificar el sonido y, y tenemos que modificar el formato del programa y demás. Pero bueno, vamos viendo por qué sí, sí. el otro estaba inserido. No, no. ¡Ey, tanto no! <risa> sí, bueno, es, bueno, no pasa nada. Eh, no, a ver, lo interesante aquí es que le llegue la información a la gente. Hoy ha pasado... ¿Me escucha? No, yo te escucho, pero pues hay un eco. <risa> Ajá, un momentito. Vamos a ver, que es que el sonido igual no está todo. A ver, ahora hay eco. Parece, cuando yo hablo ahí... Eco. Pues el sonido, vamos a ver, va a... Ves ver. Que apagando yo mi celular. No no, no, no, no, Vamos a ver, ahora, ahora qué tal. A ver, no, perfecto, ok. Venga, genial. <risa> ya está, ya está. Hey, vas aprendiendo, Luis, ¿eh? estás convertido en una especie de, de máster. Sí, sí. Ya estoy, primera, ya estoy sorteando. ¿eh? Bueno, aquí, aquí el, nos hemos hecho máster, pero, pero muy duro, ¿eh? de, lo, de tipo Harvard, ¿eh? de, de fallos técnicos. Es <risa> increíble. Muy bien. Bueno, a ver, Ahí doctor. yo ¿oí? oí hablar durante un minuto allí. ¿Perdón? En directo, te oí hablar sobre la, estas eh, resoluciones del Tribunal Supremo, etcétera etc. ¿no? <risa> Veo que... Siguen, siguen llegando un poco tarde las la decisiones del tribunal ¿eh? después claro. a los seis a los ocho meses de haber pasado el delito entonces ellos este, juzgan como, como cosa presente no ya pasó has debido era a las 24 horas hey, cuando quieren hacerlo lo hacen ¿eh? en 24 horas a veces tienen un fallo pero por supuesto pero por supuesto sí. aquí lo lo terrible y lo delendable es que este tipo de justicia, eh, es justicia si, si es eh, si es rápida, y si no, no es justicia. No nos no engaremos. Es una tomadura de pelo. Pero bueno, pero bueno, para algo servirá, para algo servirá. Está claro que, que, el, que, el, feo, que el feo a Sánchez, pues está y demás. Entonces, bueno, pues pues en fin, bueno, vamos a ver, hay una noticia que aquí eh, no se está dando, o se está dando de una forma muy soterrada, que es que el pollo Carvajal le tocaba hablar hoy, todos estábamos pendientes de a ver qué decía, el hombre ha dado primero, a ver un momentito, eh, el hombre ha dado primero la serie de, eh, de datos que eh, necesitaban en la investigación, ¿de acuerdo? Tenían preparado una serie de cuestiones para terminar de afianzar la investigación sobre la financiación ilegal sobre todo del tema de Podemos. Lo segundo que ha hecho ha sido decir, eh, bueno, ha respondido a todo esto, ha centrado la figura de presuntamente la financiación ilegal, tenemos que hablar de todo esto de presunto y demás, en Juan Carlos Monedero, y además ha dado una lista de testigos, y esto no lo están dando, o, o no le están dando la importancia, que yo creo que es que es capital. Testigos que, están, que quieren declarar. Que quieren declarar. O sea, es asombroso. O sea, tenemos aquí ahora mismo armado un caso contra nuestro gobierno y la mayoría de la prensa está con el mutis diciendo, ha declarado al pollo, lo están metiendo ahí en páginas centrales, Están, no sé qué. Oigan ustedes, que es que los que nos están gobernando, ahora mismo se acaba de hacer un caso, pero, pero grandísimo. O sea, esto es impresionante. Y estamos aquí con los medios de comunicación como siempre. Vamos, yo no sé en si, hay, si habrá algún precedente en España de un caso como este. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero vamos, esto me parece trascendental. En Argentina ya lo han bautizado la, la ruta K. La ruta de, de donde llegaba el dinero desde Venezuela acá por sí. los Kirchner. O sea, sí. están, están abriéndose investigaciones en todos los sitios. O sea, esto es un escandalazo increíble y los pobres venezolanos, a ver, la foto a la cual yo antes me refería, me refería a una foto lamentable de un venezolano que ha, que ha, mu ha muerto pues evidentemente de una misión de hambre, me la mandó una, una colaboradora suya, eh, doctor, y, y bueno, la verdad es que uno ve el sufrimiento del pueblo venezolano y ve cómo lo estaban estaban repartiendo dinero a, toda, a, vamos, a, eh, a todos los países, hasta Italia. Y uno dice, bueno, esto, esto ya está bien de la broma, ¿no? Ya. Es que a veces, Luis, tendríamos, no sé, que situar a la gente en toda la audiencia y más allá, de cuánto se habla cuando se habla de dinero estafado a los venezolanos, sustraído a los venezolanos. Y es que la gente no, no logra meterse en la cabeza una cifra que para nosotros tampoco cabe, pero total, que por lo menos nos da una idea. Son un billón trescientos mil millones de dólares de ingreso en los años de Chávez y Maduro. Eso es el PIB de España. Exactamente. Bueno, más de dos tercios de ese PIB nunca llegó al pueblo venezolano bajo forma ni de obras ni de obras ni de asistencia, ni de pensiones, ni de nada. Eso quedó en el camino. Se, te, se calcula que son por lo menos, por lo menos, 700 mil billones de dólares robados a los venezolanos. Que, entonces, por eso cuando, cuando se asombran, no es que se asombran, cuando hablan allí de, de, de, de 8 millones para Baltasar Garzón y 6 ya va, esos son robagallenas, chicos, si lo fuéramos a juzgar por esos ingresos desde Venezuela. Eso pasa como honorarios a través de la, de la fiscal, de la fiscal, esta niña, la, la, la, la señora esta de, de Garzón. Este... Dolores, Dolores, Dolores. Puede pasar, porque son cifras más o menos, digamos, yo no voy a decir que modesta, para nosotros son fortunas. Pero para esta gente, la millonada que está en danza, cada, cada uno de esos tipos que está allí en unas residencias nuevas que están construyendo en Madrid, donde los apartamentos valen 17 millones. ¿eh? Este, bueno, esa gente que vive allí o que vivían acá en zonas de Miami, son los bolichicos. Cada bolichico de eso tiene, no sé... 200, 300, 400 millones de dólares mil millones de dólares 1.500, mil millones de dólares No hay manera de saber cuánto Mira, hay un caso jugado, juzgado Ya juzgándose en los Estados Unidos Contra Ramírez y PDVSA este, Donde hay un señor llamado Rincón en Texas Que ya está en juicio Y, un, y su socio Ciara que ahorita está en la casa, no sé cómo hizo para zafar. Bueno, esos tipos recibieron una comisión de PDVSA de mil millones de dólares. Carajo, si eso es la comisión, ¿cuánto será lo estafado, Luis? Tú no bueno. ves, por ejemplo, la, el escándalo llamado de Derwich, que son las eléctricas. Una, unos, eso, los primos de Leopoldito López, que está allí. Los sobrinos del señor Leopoldo López, eh, de, del PP. Esos niños de voluntad popular, son, son los primos estos, son los artífices de fabricación de fortunas de mil, dos mil, cinco mil millones de dólares. Entonces, cuando hablan de uno o dos millones, yo me río cuando dice que a, a Monedero y que le sacaron 300 mil millones. Pero un país serio como España, por supuesto que esto cuenta mucho. ¿De dónde sacas tú 300, 300 mil dólares si no te lo has ganado porque tu salario es de. o la beca, aquella estafa que tenía por allá en, en, en la Costa del Sol, ¿cómo se llama? Son, qué Errejón. sé yo. Eh, sí, sí, sí. ¿Ah? sí son son, son, son chichiguas, Rejón, Ah, ese es el caso de Rejón, exacto. Son chichiguas. Por supuesto que son inmorales. Pero las verdaderas mascadas, como decimos los venezolanos, las verdaderas coimas gigantescas, están en la alta clase política. Yo creo que la gran pista de, de, de SAD, por ejemplo, o del Pollo, está en Delcy y su viaje a Madrid y su viaje que y que fue para ver a, a Zapatero. No, señor, si Zapatero lo ven siempre en Venezuela. Zapatero está media semana en Venezuela y la otra mitad guisando por ahí en otros países bolivarianos o asociados al chavismo. Esto tiene que ser con el alto gobierno de España, Dios mío, con quien se reúne Delcy Rodríguez cuando fue allá y la pescaron en baraja y dejó de regalo allí 40 maletas cargadas o de cocaína o de dólares en efectivo. Entonces, lo que esconde estos escándalos en realidad es que nos están mostrando como como piecitas del asunto para ver cómo se distrae de la verdadera gran estafa a los venezolanos que son 700 mil millones de dólares y no yo yo voy a decir una cosa que es casi casi una herejía viniendo de un opositor a, a todo estos sistemas es que chicos no se ocupen de roba gallina realmente el señor este tiene en su lista las verdaderas grandes fortunas es de lo que no se habla los bolichicos en Madrid tienen 200 o 300 veces lo que se robó el pollo o lo de lo que agenció el pollo pescan a este pollo te voy a ser sincero no porque sea may... no porque sea deleznable todo lo que se robó el pollo y a quienes sirvió el pollo sino que es una pantalla a ver, hablan del caso argentino tú sabes cuánto era el caso de Antonini Wilson, que fue una una, una una aduanera en Buenos Aires, en el segundo aeropuerto allá que estaba cerrado de Seiza, fue por el, la costanera que se llama el otro aeropuerto ahí en Palermo, y entonces le abren la maleta, lo obligan a abrir la maleta y tenía 850 o 900 mil dólares. Gran escándalo y tal. Ya va, ¿tú crees que la Kirchner se para por 900 mil dólares? Y han hecho de eso un gran escándalo. Entonces, el vínculo, igual que la que la Kirchner, ya va. Los Kirchner se robaron en Argentina. Chicos, de no sé, de 20 a 30 mil millones de dólares. Eso es la fortuna de la Kirchner. ¿Qué falta le podía hacer 800 mil dólares de y que mandado por Chávez? Eso no sé, para pagar un soborno sería de algún funcionario. Esos 800 mil dólares. Bueno, igual con el pollo. El pollo dice que tiene listas y son verdad que pueden salvar el pellejo. Él está, ajá, yo no me voy solo, dirá el pollo, ya que me han me han, me han fallado en mantenerme aquí calladito y que yo no. Ahora van a ver que. Y el pollo puede soltar efectivamente dos, trescientos nombres, que son todos escandalosos para la justicia española. Uno con un millón, el otro con tres millones, el otro con cuatro millones. Bueno, eso es el 1% de lo que se robaron los chavistas y el 1% de lo que se robaron los bolichicos que viven todos en Madrid. Los bolichicos de este lado, porque hay bolichicos de chavista y bolichicos de la derecha. A ver, tú, sabes, tú conoces un tal. ¿Cómo se llamaba el chico este hombre? que estaba en una discoteca y se, mu y se le murió un primo. Superlano. Superlano, no. diputado Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría. Le expide hace tres años una carta de buena conducta a Alex Satchi. Alex Satchi, sí, este mismo. No puede ser verdad. Sí, Superlano, candidato a diputado por Marinas ahora otra vez, creo, este, pero él era de la voluntad popular. ¿Quién lo puso ahí? Leopoldo López, chico. Y Superlano es un tipo que se mueve entre su ambiente natural, son las putas, chicos, en los burdeles. Allí en Cúcuta se armó un escándalo impresionante y se murió con sobredosis un tipo que andaba con él. ¿Tú no ves que es la escoria de Venezuela? Está en el gobierno y en la oposición. Sí. Total. Entonces, cuando esta cosa apenas destapa algo. La gente se hace ilusiones de que está en realidad ante un escándalo gigantesco. Mira, chiquito no es el escándalo a los que puede arrastrar el pollo. Y más aún a los de SAT. Repito, lo de SAT no es solo... Una cuestión de las cajas CLAT y todo el esquema de corruptela para la compra de alimentos en México que llevaban para Venezuela, que hasta podrido resultaron mucho. El verdadero escándalo de Sats es que es el intermediario financiero con Irán para la compra de la misilería iraní. Son centenares de misiles de Irán que apuntan a Colombia, chicos, y que son disuasivos para cualquier... Eh, uno es que el primero que celebró la caída de Sad fue su compatriota Duque. Uh -huh. Carajo, qué bueno que lo lleven para Estados Unidos, por fin, después de años y dos años, creo que tenía ya año y medio por lo menos que tenía en Cabo Verde. ¿Pero por qué fue esta? ¿Por qué fue esa prontitud con la que porque Duque espera que le saquen a este hombre por fin la trama final que resultó en el armamento por parte del ejército de Venezuela de la más sofisticada eh, misilería de alcance intermedio. Algunos exagerarán y dirán que pueden volar Estados Unidos. No, no vuelan. Pueden quizás alcanzar Puerto Rico, que no, no, no creo que pague los platos rotos de una guerra proxy de esa naturaleza. Pero de lo que está seguro es que llegan a Bogotá los misiles iraníes. Entonces tiene una misilería apuntando financiada por la vía de SAT, Intermediario con Irán. Es el financista de la guerrilla del Hezbollah. Ahora desapareció de Colombia este, la niña esta, la fiscal Ortega Díaz. Carajo, se fue. Dejó el pelero y se fue. ¿Por qué? Ajá. La fiscal Ortega Díaz parte de toda esa trama. No entra, no tiene visa en los Estados Unidos. A mí me dijeron hace como, no sé, un año y medio, dos años, que esta niña no podía estar acá porque habían rastros muy fuertes de que era una intermediaria financiera con ¿Bien? ¿Sí? Esta Ajá. la bautizaron de la fiscal, ahí todos, la fiscal, la fiscal, Leopoldito, el Caprilito, el, el guaidó tonto este de Capirote. Ahí era la fiscal, la fiscal. La fiscal es una delincuente. Esa fue la que metió ocho de cada diez presos político en Venezuela, ella fue la que firmó la, la boleta de encarcelación, ella fue la que se ensañó contra Baduela hasta dejarlo matar en la cárcel, ella es una de las grandes responsables de toda la tragedia venezolana, pues para la oposición es la de, de fiscal, bueno esa fiscal la huyó para Panamá hace poquito, pero parece que Panamá sí le puede echar el guante, esto anda como sin patria ahorita, ¿no? Porque no, no, no, es, no, no está bien en Bogotá, no está bien en Panamá y se dice que, que Estados Unidos la puede requerir en cualquier momento. Pues llamando a decir que ya está dispuesta a negociar y a testificar lo que sea. Esta es una de esas candidatas a pasar a la sombra. Si Estados Unidos quisiera 30 años o 30 días, porque así es la justicia norteamericana. Porque lo que les interesa no es esta bicharraca, ni es tampoco ni siquiera el pollo. Les interesa es Maduro, la cabeza de Maduro en la que está en juego aquí. Hay toda clase de, de, de digamos, de tráfico que ha hecho este sinvergüenza y no tenían los narcosobrinos, no pudieron hacer nada. Los narcosobrinos los metieron ahí, les echaron el guante en Haití y se los llevan a Estados Unidos con un caso de no sé unos kilos de cocaína y tal. Y ahí tienen ya condenado, parece que a 18 años, pero en realidad es una en materia de canje los, los narcosobrinos y el propio Pollo y hasta el propio Sad es material de canje para ver qué logran con la cúpula del poder, porque es la cúpula del poder de la que emanan decenas de miles de millones de dólares para esa casta súper privilegiada y por supuesto para los opositores. Eh, digamos, de primera, como el Leopoldo, el Capriles, este, la mud pues, y Guaidó. A eso les tocó, pues, una mascadita de algunos millones o de varias decenas de millones. Pues se han financiado esa oposición durante 20 años. Esa es su oposición, eso es parte del régimen. Ese es como sí. si tú me dijeras en este momento que Podemos no es parte de, de, del gobierno de Sánchez o de que eh, la Iglesia es ahora un, un opositor o un periodista independiente. No, son parte de, de lo que está en la macolla del poder de España. Ustedes a veces no, no, no tienen esas proporciones nuestras porque ustedes son un país que, donde todavía hay ley, Dios mío, donde todavía hay un tribunal supremo que, aunque sea tarde, dice eso fue ilegal lo que hizo, señor Sánchez. Eso es ilegal, o que le echan el guante al, al monedero y lo obligan a tener un perfil muy bajo porque se robó dos, trescientos, cuatrocientos mil dólares. No, chicos, estas son gente que está detrás, no de pequeña fortuna, están detrás de Maduro. Y en la cagazón que tiene Maduro es impresionante, porque esta es por primera vez una crisis en la cúpula militar que puede llevárselo en los cachos al tal Maduro. Bueno, al respecto de eso yo le quería preguntar. Yo le quería preguntar. Bueno, por, lo, eh, por cierto, hemos estado viendo en pantalla el, uh -huh. la noticia de que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, pide asilo en España. Yo seguía a esta persona hace tiempo y la verdad es que me escandalizaba cómo cómo realmente eh, le coreaba toda la, la oposición y de repente, oye, borró ni cuenta nueva ¿no? y aquí no pasa nada. Y, y, era, y era algo impresionante que me costaba mucho entender. Ahora lo entiendo. Bueno, decir eh, la gran pregunta, ¿no? Todo es lo que tenemos ahora mismo en la cabeza. El pollo aquí está hablando. Se está develando una trama internacional ya con pruebas, con nombres, con cuentas de banco, con todo. Pero, pero, pero, pero el, el pendejo no es. Él está soltando a cuenta gota lo que le puedes calvar claro. el pellego de allá. Pero el pollo sí. sabe mucho más. ¿eh? Bien. Tenemos que... Eh, hemos mandado también a la enfermera Testaferro, Claudia Díaz, etcétera, tal. Está Alexab ya en Estados Unidos. Y la grandísima pregunta es... Eh, eso, que ya lo ha respondido un poco, ¿verdad? Eh, que, que, bueno, eh, en palabras textuales la canatón que tiene Maduro es importante. Ha dicho, bueno, pues... Eh, Ahora mismo, ¿cómo ve la situación? ¿Hay una posible vía? Soy muy pesimista si digo que, que, que va a costar mucho y que no veremos la caída nosotros del, del chavismo. ¿O, ¿O realmente se abre una ventana de oportunidad donde ahí puede haber un cambio de régimen. Mira Luis, el problema es que esta cúpula militar corrompida, corrupta hasta los tueta, ¿no? este y gangrenada, es difícil imaginarle una evolución política a ningún sector en particular, porque como casta, toda, es como si tú me hablas de la casta de, de la dirección del PSOE o de la dirección del PP. Son castas, corruptas hasta los tuétanos. Hay gente honesta, bueno, quizás queden algunos. Quizás quede las soluciones para España estén de parte de, de esas castas donde un sector permite, acepta, que evolucione el régimen político español, deslastrándose de la, de la, de la tutela o del ejercicio del poder por lo más podrido es. Bien, en Venezuela esa esperanza es reducidísima a casi nada. Porque si va a todo el Estado en su estamento judicial, en su estamento, digamos, escolar, sanitario, todo eso es mugre. Y en el estamento militar y policial no provoca ni nombrarlo. Eso es la cloaca de la cloaca. Pues bien, aún ahí, mira lo que ocurrió el 13 de, 13 de, de, de, ¿qué? de febrero del año pasado. No, de, de, de, marzo, no, de abril, 13 de abril. Perdón, chico, la, la, mira, es una memoria un poco complicada la mía. El 30 de abril del año pasado, del año eh, 89, del año dos, del año 2000, no, del año 1000, 2019, Leopoldito armó un golpe. ¿Y con quién lo armó? Con el jefe del SEBIN. Y el jefe del SEBIN... Bueno, lo había puesto allí Maduro y Chávez. Es un oficial de carrera, socio del pollo, amigo del pollo, qué sé yo. Y ese tipo, un tal Figuera, está en los Estados Unidos cantando. Ajá. Pero la traviata. Ajá. ¿Y quién es entonces? Eh, ¿Quién quedó allí? Bueno, alguien peor que él. Pero él se salvó allí. Él salió, él salió de circulación y vino y cantó lo que sabía. Pero él tenía armado un golpe, era con Padrino y el jefe del Tribunal Supremo, un antiguo ampón vestido de toga y birrete como presidente del Tribunal Supremo. Acá. Bien, esa gente pudiera haber originado un cambio de régimen. ¿Acaso Padrino podía haber dado el golpe? Yo no soy de los que va a criticar a Leopoldo López por haber intentado un golpe contra Maduro le puedo criticar que es un imbécil completo que llegó a confiar en quienes iban a delatarlo sí o sí y lo delataron sí o sí y, pero parece que el tal este el, el, el del Sebin el policía no estaba tan al tanto y quedó muy expuesto y se, la, se largó y está cantando todo en Estados Unidos entonces ¿qué, ¿qué puede venir en esa cúpula militar? todo y nada esa es la verdad Luis nosotros dependemos de que se fracture. Por eso la mejor hipótesis para nosotros es que se caigan a tiros entre ellos. A ver. Eh, es eso imposible. No, no es no, no, es imposible. Dime. Sí, no, la verdad es que estamos todos estupefactos con lo que nos acaba de contar. Con ese golpe de Estado. O sea, eso ocurrió. Estaba yo, en, en, estaba yo hablando con el amigo Gustavo Bueno en Oviedo. Cuando me llegó la noticia e hice un video que se llama La Carlota, se llama El, el, el Golpe de la Carlota. Búscatelo en YouTube porque tú ya Bueno, ese día estaban frente a la, a la Carlota, es la base aérea interna de, de, la, de Caracas. Y allí estaban Leopoldo López, al que había sacado de la cárcel el tipo del Sevin, de la, de la, no no de la cárcel, de la Embajada de España, de la Embajada de Chile donde estaba refugiado y se lo llevaron a la Embajada de España después que fracasó el golpe. Pero esa es, eh, es una liberación de Leopoldo, pero el golpe era con Padrino, pero Padrino se le echó para atrás, no solo echó para atrás, sino que hay quedó preso un gentío después de, esa, después de ese fiasco. Y bien, era parte del esquema de lo que, eh, ¿cómo se llama? Había prometido el esquema militar de los tontos estos del gobierno Guaidó. Igual que el de la, una operación de meses antes, en, en, ¿cómo se llama? Con la entrada de la ayuda humanitaria, con otro militar, que es un. Eh, mío, que son tantos nombres de corruptos. Ya no me cabe por cabeza tanto corrupto, <risa> es la verdad. Cliver Alcalá Cordones, que fue un mano derecha de Chávez, y bueno, y estaba, estaba montando un operativo militar desde, desde el exilio en Colombia a muy amigo de la fiscal, hey, no me pidan. Yo no puedo echar todos los cuentos. Yo los he hecho después que fracasaron, pero yo vivo buscando algún hilo que me conecte. Yo hablé con Cliver Alcalá varias veces ¿entiend? y me habló de la inminencia de aquello, del de pero que era para el primero de mayo, el primero y dos de mayo venía el derrumbe de la, de la cúpula militar y el del gobierno. Pues misteriosamente el 30 Leopoldito aborta con un padrino el, el esquema del golpe militar. Y entonces quedó el gobierno otra vez para adelante con el control de la situación. Una situación como esa, sin que tenga tan malos socios como Leopoldito, puede ocurrir. Entonces la esperanza en que se resquebraje esa unidad de la cúpula militar, no la perdamos, Luis, porque si no es eso, ¿qué es? ¿qué es lo que podemos esperar? huelga general no puede haber porque no hay, no hay trabajadores, eso se acabó en Venezuela eso que llamaban sindicatos por allí quedan algunos reductos prácticamente mendicantes de lo que se llamaron los sindicatos ¿qué, qué puede quedar? huelga industrial, huelga... ¿qué? No, hay, no hay manera de que ninguna fuerza viva, movilizaciones pero Dios mío, si en Venezuela se produjeron las más grandes movilizaciones de América, todas eso eran millones de personas en las calles y esas fueron las que traicionaron los Leopoldo, los Capriles en el 2002 y la cúpula militar que también de gallinas se entregaron contra Chávez entonces, ¿dónde estamos nosotros? una sociedad desguarnecida, hundida, reventada rinconada, porque todas las propuestas de poder alterno contra el chavismo, fracasaron y ajá, ¿y de qué nos queda confiar? ojalá que se maten entre ellos por ejemplo, hay una pista que tienes que seguir. Hay efectivamente hay un lío de Diosdado con Maduro. Diosdado Cabello es un factor carajo muy prudente. Es, es el tipo más astuto que tiene ese, esa, esa peste política del chavismo. El Diosdado, ¿qué es lo que busca? Busca el poder para su sector. ¿Y cuál es el sector del sector militar? Pero Padrino se lo fabricó Maduro para envainarlo y arrinconarlo. Y ha resultado que la Fuerza Armada, después de ser dominante por la vía de Diosdado, ha pasado a ser dominante por la vía de Padrino. Y Diosdado está en el medio, haciendo lo que puede, digamos, este, postrándose de hinojos ante Maduro. Este, no haya como figurar como aliado incondicional de Maduro, pero ese tiene el alma de traidor. Ese tiene el alma de, de puchista contra Maduro. Y Maduro no sabe en todo lo sabe, entonces lo envaina, lo arrincona y tal. Entonces, yo no sé si conoce que tengo el raro honor de que este, de que este loco de, de Atar, del de, de Diosdado, me saca todos los, todos los miércoles en su programa, el mazo dando, que tiene una audiencia, este, no sé, de 8, 10 mil personas, y entonces me saca un comentario donde él le corta todo lo que yo diga. Por ejemplo, este comentario, él puede decir todo lo que dije contra eh, Maduro, el eh, contra Leopoldo y Lamut y los ladrones, él, él, eso lo pone y quita esta parte que él es un ampón, que él es un ampón de primera línea. Esa la quita porque él no me pone a hablar a mí contra él. ¿sí? Pero él usa lo que yo digo astutamente para que digamos entretener. Hay quien me haya dicho que esa, esa manipulación que él hacía es para desvirtuar que yo tenía eventualmente en, en años pasados una cierta influencia en las Fuerzas Armadas. Y bueno, o sea, la, la habrán acabado de tantas calumnias y de tantas eh, ¿cómo se llama? Entredichos que ha creado Dios dado. Pero nadie se engaña con, con nosotros. Nosotros estábamos por derrocar militarmente el gobierno. Nosotros no estamos por aventura de invasioncitas y un cuartito armado, no, no, no. Lo nuestro era eh, aprovechar una crisis de Estado para reventar el Estado chavista. Y no hemos conseguido la fuerza otra vez, la tuvimos y se malbarató. Yo no estaba en la dirección de eso, que fue el año 2002, donde, me da hasta vergüenza decirlo, toda la cúpula militar, la élite militar... Resolvió en lugar de echar tiros, irse a la Plaza Altamira a echar discursos chicos. Bien, se fueron a la Plaza Altamira y se montó esa grotesca imagen de unos militares echando mítines en una plaza pública contra Chávez y Chávez frotándose las manos, viéndolos destrozarse como élite militar alternativa contra su dirección. Y de ahí viene el problema militar en Venezuela. nace allí con la de, eh, con el. ¿cómo se llama? La decadencia y ruina de toda la cúpula militar. Y les dio tiempo en 20 años para relevar históricamente, pero a miles de oficiales. Es más, multiplicaron los oficiales, lo multiplicaron por 10. La cantidad de generales es una cosa impresionante. Creo que hay mil generales para un ejército de... A veces puede haber más generales que sargentos, chicos. ¿Sí? Ellos sí. hicieron un desastre, los chavistas. Y bueno, ¿qué se puede esperar de allí? Bueno, se puede esperar Pollo Carvajal. Porque no sé qué pasa, pero siempre hay algún, algún portador de la traición en, en cierne que nos puede ayudar de cualquier manera. ¡Viva el Pollo Carvajal! Aunque es un torturador, criminal y ladrón de, de 30 años. Es lo sí, que Dios. nos queda hacer, Luis, porque de alguna manera esta, de esta gente hay que salir. No sé si por poner alguna ley ley, ley de, de salvaguarda de sapos, confidentes y todo, para que todo lo que quieran todo lo que quieran en reventar el al gobierno, alguna garantía hay que darle, de que no lo va A, a, ver, eh... a ver, yo estoy por darle más espacio, porque, porque hoy, a ver, los bombazos que nos ha soltado usted aquí en la, en la entrevista han sido importantes eh, yo creo que la verdad es que bueno, yo muy agradecido por todo lo que ha comentado, gracias por su sinceridad y, y bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega esto. Y sí, yo apoyaría esa ley que la vamos a ver. <risa> una, porque, una ley que proteja al por... pollo, siempre igual, el pollo cante todo. La cosa Efectivamente. así. Efectivamente. <risa> Muy bien. Bueno, eh, doctor, que muchísimas gracias por. No, pasar gracias por aquí. a ti, Luis. Porque... Ya saben ustedes que pueden eh, que pueden seguir al, al doctor en Repúblicos TV. No se lo pierdan. Tienen a Johanna Montenegro ahí dando, dando el do de pecho con unos programas que les acercan a ustedes eh, actualidad política y económica, como en muy pocos, en muy pocos sitios se van a, a atrever a hacerlo. ¿Pueden ustedes no ver, me ah... busquen en los canales de televisión ni oficiales, porque <risas> yo tengo censurado 20 años. Bueno, <risas> igual le pueden también, ta ver también en el, en el mazo dando ahí con Dios dado. un pedazo un pedacito. Pero cortado, así que mejor claro. Búsquenlo por redes sociales, búsquelo por redes sociales. Un abrazo muy grande, doctor. Gracias a ti, Luis.